convertí en un pescado y mis dos amigos son delfines de minecraft ambos tienen una hora para matarme pero tienen que competir entre ellos para ver quién lo logra primero esto significa que solo puede haber un ganador entonces el que me mate antes de los 60 minutos gana y si yo sobrevivo yo gano creen que sobreviva vamos a averiguarlo bien ya estoy listo para empezar el tiempo estoy nervioso pero no puedo dejar que estos delfines me coman Ay, esos son un poco más me gusta más comer bacalao, pero el salmón también es bastante rico. Eso de activar el modo tryhard para que pueda matar a Kurt Baker primero. Ya comenzó el tiempo, ¡toma esto! Ok, rápido, rápido, rápido, ahora tengo que escapar. Voy a aprovechar para quitarle pida a Little Max. ¡Ojo! Uf, Estás en problemas. Todo el mundo me está atacando, no sabía que me tenían tanto miedo. Aquí hay un barco, pero Peluche va a tomar el cofre de arriba. ¡No manches! ¡Había mucho hierro! Ya consiguieron hierro y yo no pude ni lootear un cofre ¡Ah! ¡Qué, ver, qué es que Alex de mí! ¡No quiero que me mate un salmón! ¡Vamos, vamos! ¡Perfecto! ¡Ya lo maté! ¡Wow! ¡Estuvo muy cañón cómo lo atacamos! ¿Y sí nos pasamos de lanza! Pero bueno, parece que el otro no me va a perseguir ¡Eso es bueno! Kerberker tiene hierro y yo solo conseguí una basura de mapa si lo persigo voy a morir así que será mejor conseguir un poco de loot voy a recordar este Kerberker tú y peluche acaban de entrar en mi lista negra voy a disfrutar mucho tu carne de salmón rápido tengo que correr ¡Ah! si estoy mucho tiempo fuera del agua me empiezo a ahogar como acaban de ver sería muy tonto morir de esa manera ¿no creen? ya tengo un escudo pelear en el agua va a ser muy raro más que nada porque no estoy acostumbrado. Ya está haciendo herramientas de hierro y yo aquí perdiendo el tiempo con este mapa. Aunque pudiera conseguir cositas ricas del tesoro. Kerberger me pidió que solo comiera bacalao porque los delfines comen bacalao. De nada Kerberger. ¿Qué? Aquí está un depredador. Bien, le quité bastantes corazones. Será mejor atacarlo ya que tengo ventaja. Esto me pasa por estar buscando el tesoro. Un golpe más y estoy muerto. Ahora tiene que empezar desde cero. Aunque todavía falta mucho tiempo, no debería confiarme. Bueno, parece que voy a tener que renunciar a ese tesoro. Muchas gracias, Hurtverker. Minar mientras estoy en el agua es muy molesto. Y si me salgo del agua me empiezo a agarrar. Esto es muy divertido. Ah... <risa> uh. Como soy un pescado, solo puedo comer algas. La tengo que cocinar porque no puedo comerla cruda. Y gracias al cubo de agua no me voy a ahogar en la superficie. Es un objeto muy útil. ¿Estás viendo esto, Kerberker? Ahora tengo el hierro. Yo que tú, empezaré a temblar, amigo. Cocinar esto es muy tedioso. Pero bueno, ya me puedo hacer una pechera de hierro. ¡Perfecto! ¡Uf! ¡Se viene! Yureta, Yukana se caen y tan tan bogua, mi enanak. Necesito conseguir todavía más algas, alimentan muy poco El depredador está cada vez más listo para atacar Ahora necesito conseguir muchos bloques y esta es una manera rápida de hacerlo Otra manera sería con TNT, pero sería tedioso conseguirla ya estoy bastante chetado, solo consigo un poco más de comida, y estaré preparado. ¿Qué es esto? Encontré un monumento del océano, ¿valdrá la pena entrar? No creo que sea tan difícil conseguir las esponjas ahora que puedo respirar bajo el agua, no sería mala idea. Ya estoy listo, tengo armadura de hierro y unas ganas inmensas de atacar, papá. Ok, creo que voy a morir, les mando un saludo. No, por favor aguanta un poco más. Uf, de milagro lo logré. Bien, aquí están las esponjas, pero primero me tengo que tomar la leche si quiero minarlas. Ah, no manches, voy a tener que matar al guardián si quiero conseguir estas esponjas. Chale. Me pregunto cuánto hierro tiene el otro depredador. Recordemos que él también está en mi lista negra. Finalmente, ya lo encontré. Chin, pero tengo que tener cuidado, son varios guardianes. ¡Pum! La brújula me dice que Cruebicker está dentro del monumento. Mm, voy a tratar de atacarlo por sorpresa. Esto se me está complicando. Ya era hora de que se muriera. Aguantó muchísimo. Ahora solo necesito leche y ya podré conseguir las esponjas. Está justo al lado de mí. Creo que no me ha visto. Hasta un lado. ¡No manches, un delfín! ¡Tengo que escapar! ¡No manches, voy a morir! Solo están atacando a Cruebicker. ¡Esta puede ser mi oportunidad! ¿Qué? Sigue vivo este guacho. Qué bueno que los guardianes no atacan al instante. Pero bueno, vamos a pelear. Toma esto. ¡Ah! Pelear debajo del agua es muy diferente a pelear a la superficie. ¡Ah! Creo que le rompí el escudo. Esta puede ser mi oportunidad. Sí, me la jugué y gané, menos mal. Normal que eso pase, yo soy el que está destinado a matarlo. Es mi deber como depredador supremo, papá. Vamos a empezar de nuevo, todo por las hachas de Minecraft. Por eso vedro que es mejor, ahí las espadas son mucho mejores que las hachas. Tú, dame tu leche. Bien, llegó el momento, vamos de regreso al monumento del océano. Shin, ahora que me acuerdo no mate al otro guardián. Espero que no haya problema. Vamos, por favor, funciona... ¡Parece que lo voy a lograr! ¡Perfecto! Creo que el otro guardián está más lejos y no puede maldecirme tan fácilmente. Ah, miren, ahí está. Pero bueno, vamos a secar las esponjas que conseguí. Porque está dentro del monumento. No hay diamantes ahí, ¿verdad? Kerbucker no me asusta ahora, por favor. No quiero que haga uno de sus trucos extraños. Te tengo a mi lado y me siento solo. El miedo me come y no entiendo cómo. Razones no faltan para querer irme, pero si me voy quizá... Miren, allí está Lil Mexo. Esta puede ser mi oportunidad para atacarlo por sorpresa. No me ha visto, eh. Necesito comida. ¿Qué no manches, cree estabas dentro del templo de agua. Le di dos golpes muy buenos. Tiene que tener poca vida. No, estoy atrapado. Ah, ¡Cómo que aléjese! No lo puedo creer. <tose> Ahora Lil Mexu está igual que yo. Ambos estamos en la peor situación posible. Bueno, solo queda una cosa por hacer. Voy a construir hacia arriba y así podré estar en una posición segura hasta que se acabe el tiempo. No quería hacerlo, pero parece que no tengo otra opción. Voy a tener que dejar de lado mi orgullo. Esta será la única vez que lo haga. ¿Por qué me manda mensaje? ¿Qué quiere este guacho? Solo así podré matar a Kerberker. Me parece muy bien, no quiero que Krubaker gane Voy a confiar en ti, y espero que no me traicionen, Nexto ¡Qué ratas! No puedo creer que hagan una alianza e incluso si hacen una alianza, las reglas son las mismas El que me mate, gana Así de simple Pero yo quiero ganar, así que trataré de sobrevivir No voy a atacar a Peluche Pero yo trataré de matar a Krubaker primero Todavía pero quiero ganar Yo solo quiero que Krubaker sea el perdedor No me importa si no gano me choca que usen hachas en este juego Te siguen ayudando por el chat del juego Yo si fuera ellos me preocuparía, no les queda mucho tiempo Peluche no se muera, toma tu hacha y vamos a matar a ese piscarro Este será el ataque final Llegó el momento, Leon Mexo ya está subiendo por la torre, esto se va a poner bueno ¡Están subiendo! ¡Vamos! ¡Acércate más! ¡Sí! ¡La esponja funcionó! ¡Ahora no podrán subir y se les acaba el tiempo! ¿Cómo consiguió esponjas? ¡Otra vez con sus trucos extraños! ¡Pero tendré que volver a incitarlo. ¡No lo vamos a lograr! ¡El tiempo se va a acabar! ¡Bien! ¡Es hora de usar la esponja! ¡Pum! ¿Qué? ¿Sí? ¿Por qué no funciona? ¡No! ¡Me estoy ahogando! ¿Qué? ¡No! ¿Por qué se metió al agua conmigo? Bueno, lo que importa es que gané ¡Gané otra vez, peluchín! Nunca logro ganar ningún reto Necesito practicar más PvP Las esponjas son una basura Creí que me servirían pero terminaron perjudicándome Chale Si les gustó el video no olviden suscribirse Yo me voy a ver a Naruto Uzumaki Hey Creeper uh, Let I'm <laughs> sorry.